Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás, con Steffi y Serge, qué son las energías renovables. Buena suerte. Las energías renovables son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales como principalmente el sol, el viento y el agua se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente. Steffi pregunta, ¿qué beneficios nos traen las energías renovables? Exacto, son benéficas para nosotros, ya que tienen un impacto ambiental muy escaso, pues además de no emplear recursos finitos, contaminan mucho menos que las energías no renovables. El uso de este tipo de energía contribuye a que las casas sean mucho más autosuficientes en su consumo eléctrico. También proceden de recursos naturales, de acceso gratuito e inagotables, ya que siempre tendremos agua, viento o sol, con lo que podemos producir energía limpia. En cambio, las energías generadas a partir de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas, disponen de unos recursos limitados y son contaminantes para el medio ambiente. Las energías renovables, al generar la energía a través de fuentes naturales, se pueden encontrar en cualquier sitio del mundo, con lo cual cualquier rincón del mundo puede generar su propia energía y ser autosuficiente. De los tipos de energía que hemos visto, ayúdale a SEARCH a identificar los que pertenecen al grupo de energías renovables. Correcto, la energía eólica, la solar y la hidroeléctrica. Si no respondiste bien o tienes alguna duda, recuerda que puedes ver este video cuantas veces quieras. Un reto a la hora de utilizar las energías renovables es que es necesario modificar nuestros patrones de consumo si queremos reducir las emisiones de gases contaminantes, y hacer un entorno más sostenible con el medio ambiente. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.